suelen jugar en la laptop es normal que los gráficos se presenten de esta forma tal como están viendo ya que la laptop se calienta mucho es más recomendable comprar una pc de escritorio hay una llama a una pc gamer es más recomendable y bueno amigos ahora en este vídeo les voy a enseñar cómo solucionar el problema de los textos fallidos que se ven así muy raros y muy feos y pues bueno no descarguen el driver bot eso no les va a funcionar bueno al principio si les funciona y luego les va a fallar y les va a presentar fallos en el audio. O se va a escuchar como si estuviera en otra parte en el momento en el que estás jugando y todo eso. Y pues bueno, eso de que te vas ajustes y, y aumentas los FPS y luego los bajas. Y que aumentas la resolución y luego la bajas y todo eso. Eso tampoco funciona. No funciona para acomodar los textos de que se vean bien como debe de ser. Que no se vean así todos feos como de plastilina que se está derritiendo y todo eso. Y pues bueno, ahora mismo les voy a enseñar cómo solucionar ese problema y vamos aquí donde dice este equipo, le ponemos aquí donde dice propiedades, y pues bueno aquí va a abrir la ventana de Windows vamos aquí donde dice configuración avanzada del sistema, vamos aquí donde dice opciones avanzadas le ponemos aquí donde dice configuración y pues bueno aquí vamos a desmarcar algunas cosas que no nos funcionan y también esto de que abres una pestaña y se mueve así a ver, mira cómo se mueve esta pestaña todo desbordeado. Aquí dice aplicar. Vamos dice aceptar. Aquí donde abrimos el. Epic Game. Aquí va a aparecer algo así como de. Reparar el equipo. Por aquí aquí va, les va a aparecer reparar, aquí le pones reparar y todo eso y pues bueno, vamos a abrir una pestaña, una carpeta y todo eso, dice este equipo, este bueno, vamos a ir acá donde está el discutor y pues bueno, vamos a ir quien dice archivos de programa pues bueno, aquí ponemos Antiset que este programa tiene que estar junto con el ETCM, tienen que estar juntos los dos para poder hacer conexión, porque si no están juntos esto no va a poder solucionar este problema y pues bueno vamos a empezar a presentar Fabios y todo eso Y pues bueno aquí está E así antichet Este pues bueno dice shock and game pues bueno vamos a poner aquí dice Game 217 Aquí le ponemos reparar servicio Está reparando esto y le ponemos en dice finalizado Y aquí ustedes si lo pueden la última Es esperar a que se enfríe su ordenador y Mira ya está empezando a funcionar todo Cambiar las texturas así muy fea Es que se como les digo se calienta el sistema Tal, ese tipo de cosas tienes que actualizar tu computadora actualízala actualiza el juego actualiza epgames actualiza muchas cosas que tengas ahí Pero bueno como ven ya funciona bien cargan las texturas y pues bueno yo creo que este problema ocurre con frecuencia pero en las laptops bueno amigos si les ha servido este vídeo por favor dejen su like suscríbanse a mi canal para tener más suscriptores pues bueno muchas gracias a todos que tengan un día tan feliz. Gracias.